Hola amigos, bienvenidos a este vídeo, vamos a ir al grano, vamos a utilizar Google Maps para medir el área o superficie de un terreno. Lo vamos a hacer por ejemplo con el estadio de fútbol del Alcalde, como un ejemplo van a entender mejor. Vamos a medir lo que el césped, cuántos metros cuadrados tiene. A veces nos conviene más utilizar otra capa, eso ya depende de lo que queramos medir. Escogemos un zoom, zoom que nos permita hacer la medición con precisión, cerramos esto... Pulsamos con el botón derecho sobre una esquina, le damos a medir distancia y ahora vamos agregando puntos. Con el botón izquierdo nos desplazamos, puntos, puntos, hasta ahora aparece la distancia en metro de lo que es en línea recta. Y si contamos el punto, por ejemplo he creado uno y ahora pulso sobre el punto y lo arrastro, lo llevo hasta el otro, ahora sí que me mide ya lo que es la superficie. Si no he puesto bien los puntos, los puedo modificar con posterioridad y tampoco hace falta que sea un cuadrado o un rectángulo. Si pulsamos sobre un punto o hacemos clic, pues el punto se elimina. Para eliminar todo, pulsamos con el botón derecho y le damos a eliminar medición. Muchas gracias por la visita. Espero que os haya gustado este truco. Que tengan un buen día. Saludos.